sobre la fisiología del sueño, ¿sí? Entonces, recordemos que el sueño eh, se pudo estudiar, o sea, básicamente llegando casi a la mitad del siglo XX, gracias al descubrimiento o al desarrollo de la electroencefalografía, ¿sí? Antes del desarrollo de estas técnicas de medición fisiológica, eh, pues eh, lo, que te, lo que sabíamos del sueño era muy poco, porque lo que veíamos era que las personas se, se dormían y, y, pues, contaban sus sueños, ¿no? Entonces era más como el tipo de teorías freudianas, o, ¿sí? o veíamos que en algunos momentos se perdía el tono muscular, que en otros momentos, pero no, no podíamos analizarle mucho más, porque ni las personas reportaban muy bien lo que estaba pasando, y no teníamos grandes herramientas para indagar lo que estaba pasando con el cuerpo, ¿sí? Con el desarrollo de la polisomnografía, la polisonografía se compone de diferentes mediciones fisiológicas durante el sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se mide? Se mide la electroencefalografía, es decir, la actividad fisiológica del encéfalo, los PETs y los PITs, ¿sí? Los potenciales excitadores postsinápticos y los potenciales postsinápticos inhibitorios. También se mide la actividad de los ojos, los movimientos oculares. Y esto, ¿cómo lo hacemos para no abrir los ojos a, la, a las personas? Pues a través del electrooculograma. Y por último, medimos el tono muscular a través del de electromiograma, ¿no? Entonces, con base en en la actividad fisiológica del encéfalo, de los ojos y de los músculos, se pudo establecer que el sueño no es algo homogéneo, o sea que no todo el sueño, o sea que de que nos dormimos hasta que nos despertamos no es simplemente un solo momentico, como a muchos les pasa, ¿no? Que, que no cree que se acuesta y se despierta y solo pasó como como que se hubiera desconectado, no, sino que ocurren cambios muy comple bastante complejos en el cerebro, en el cuerpo, en, en, ¿sí? en, en, en la piel, en los ojos, y que esos cambios pueden ser agrupados, organizados como en estadios o fases, ¿sí? como en momentos. Va a haber un momento en el cual los ojos se mueven rápidamente, lo medimos en el electrooculograma, y va a haber otro momento en el cual los ojos no se mueven rápidamente. ¿Sí? A la fase o al estadio en el cual los ojos se mueven rápidamente se le va a llamar estadio REM por rapid eye movements o en español mor por movimientos oculares rápidos. Mientras que en la fase en la cual esto no ocurre simplemente la llamamos fase no REM o no mor. La fase re, no mor o no REM a su vez tiene varios Cambios en estos patrones de electroencefalografía, electroculografía, electromiografía, ¿sí? Y probablemente en actividad onírica y en actividad corporal, ¿vale? Eh, y esto forma un ciclo de más o menos cinco, 4 a 5 dependiendo de la literatura, fases o estadios que se van repitiendo cíclicamente, oscilatoriamente, durante el dormir, cada vez que nos quedamos dormidos, ¿cierto? Y si es una noche, cada ciclo tarda más o menos una hora, entre 40 a 70 minutos, depende del ciclo, depende de la persona, depende de varias condiciones, del, de la edad, bueno, la alimentación, etc. Y esos ciclos pues se van repitiendo consecutivamente varias veces en la noche, ¿no? o sea, fase por fase, comenzando por vigilia, no, eh, fase 1 del no fase 2 del no fase 3 del no fase 4 del no y... REM y otra vez comienza, vigilia, ta, ta, ta, ta. listo. En determinados casos en los cuales eh, pueden por la edad, por ejemplo, el estrés, el ciclo menstrual, el consumo de sustancias estimulantes o sedantes, eh, alteraciones del sueño, alteraciones del ritmo circadiano. Sí, eh, o sea, diferentes factores pueden llevar a que las fases del sueño, estas fases, eh, no sucedan como se esperaría, ¿no? Entonces, que por ejemplo se vea acortada, por ejemplo, en casos de privación per de sueño, la fase 1 y 2 se ve gravemente acortada y de una vez se pasa a sueño de ondas lentas, muy corto y o a REM, ¿sí? Entonces, en, en casos de privación puedes pasar de vigilia a REM o como en la narcolepsia, que por un estado emocional pasas directamente de vigilia a sueño REM. Sí, eso es muy extraño. En los niños también se ve muchísimo que los niños por lo general pasan de vigilia a REM, quedan de una vez eh, fundidos y sin tono muscular. ¿no? En cambio, en los adultos mayores se disminuye enormemente la fase REM y se amplía la fase de ondas lentas. Sí, cada fase tiene su sentido, cada fase tiene sus cambios neurofisiológicos, hormonales, eh, cognitivos, oníricos, conductuales, y en cada momento de la vida son importantes para algo. ¿no? Entonces, saltarse alguna en de las fases del sueño, cambiar la arquitectura, cambiar, por ejemplo, el orden de las fases, puede conllevar a... O, o sería el indicador de trastornos mentales, de trastornos del sueño, ¿no? Como lo veremos en las parasomnias. Muy bien. Eh, comencemos con el electroencefalograma. En el electroencefalograma eh, eh, lo que se mide es, ya les dije, la, la los PETs y los PITs, la actividad fisiológica de, de las neuronas, principalmente las neuronas de la corteza cerebral, ¿sí? los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores. Eh, dependiendo de la cantidad de pets y pits, o sea, los pets darán como montañitas, los pits darán como valles, entonces esto genera una onda, ¿cierto? Y eh, entonces dependiendo de la cantidad de potenciales postsinápticos voy a tener eh, una cantidad de ondas por unidad de tiempo, es decir, por segundo. Si yo tengo muy poquitas ondas por segundo, entre una y cuatro, estamos hablando de un rango de oscilación delta en cada uno de los electrodos que se miran. Si yo tengo un rango de oscilación entre 4 a 8 Hz, estaremos hablando de una eh, frecuencia teta. Si estoy hablando de, de una oscilación entre 8 a 13 Hz, estoy hablando de ondas eh, alfa, entre 13, entre 15 más o menos, y 30 ondas beta. ¿Listo? Estas son las que, me, las que más se miden y se cuantifican para el electroencefalograma, para el polisomnograma. ¿Sí? Por lo general, esto se interpreta más como a ojo, lo interpretan más los neurólogos. ¿Sí? Porque pues, hacer cuantificaciones se pueden hacer, pero pues esto es más de, la, de, de, de, de investigación, cuando uno cuantifica la amplitud de cada onda. Bien, eh, ahora, vamos a ver, pues comenzamos todos en vigilia. ¿Qué pasa con el electroencefalograma en vigilia? (waking)? ¿sí? Durante la vigilia, dependiendo de la actividad que tú estés haciendo, vas a tener un, des, un electroencefalograma desincronizado, es decir, cuya actividad en, eh, eh, en las ondas no es sincrónica entre los diferentes sensores, o sea, es decir, que cada lugar las neuronas están cantando una tonada diferente, ¿sí? De medida. Y con una alta proporción de ondas beta de alta frecuencia, más frontales, si estás en actividad, por ejemplo, como ahora, donde tienes que prestar atención, focalizarte, entender lo que se, está, se te está diciendo, se espera que haya una mayor cantidad de ondas beta o de actividad de oscilaciones beta front en los sensores frontales, ¿sí? Y en aquellos sentidos que estén siendo bloqueados, habrá una mayor cantidad de ondas alfa, ¿sí? Dependiendo de la tarea, también en algunos sensores vamos a tener una mezcla entre beta, delta, teta, ¿sí? O sea, las diferentes bandas. Por eso se habla de un electroencefalograma desincronizado, porque no están las neuronas sincronizadas en una sola onda, ¿listo? Eh, tan pronto una persona, por ejemplo, se le pide que deje de oír, que es muy difícil, o por ejemplo que deje de ver, que cierre los ojos, tan pronto cierre los ojos, por ahí 30 segundos después de cerrar los ojos, inmediatamente en su corteza occipital sus neuronitas van a comenzar a oscilar en una banda alfa, una onda más lenta. ¿sí? Bien. Eh, sin, eh, bien, cuando nos estamos comenzando a quedar dormidos, va a cambiar un poquito el electroencefalograma. Sí, o sea, cuando, usted, cuando ya comienzas a cerrar los ojos y a entrar como en sueños, ¿sí? en, en, en, en el sueño, no tanto en ensoñación sino en sueño, lo que comenzamos a ver de, de una vez es un incremento en la actividad teta en los diferentes electrodos. Quiere decir que las diferentes áreas del cerebro se están sincronizando en una actividad más lenta. Esto, re, esto nos, es un indicador de que está dejando de procesar el mundo exterior. Es decir, que deja de tener percepciones, de entradas sensoriales. ¿Sí? Eh, en este momento todavía no hay sueños. En este momento se mantiene el tono muscular. O sea, si tú estás de pie, todavía puedes estar de pie. Sí, todavía puedes ir en la buseta ahí con la cabecita en alto. Y los ojos se mueven lentamente, no se mueven rápidamente. ¿Listo? A nivel subjetivo, las personas cuando se despiertan y se les pide que cuenten qué estaban pasando por sus cabezas en este momento, por lo general tienen una mezcla entre el exterior, lo, lo que escuchan, y algún tipo muy fragmentado de sueños, ¿sí? donde ya han perdido un poco la orientación de dónde están, están un poco más desubicados, y puede ser que tengan alucinaciones hipnagógicas que son las alucinaciones del quedarse dormido, y es cuando mezclas lo que pasa a tu alrededor con eh, algunos tipos de sueños, ¿no? Entonces, si estás viendo una película, te comienzas como a, a, a meter en el papel de los actores, o cosas por el estilo, te dicen algo y te lo sueñas, un noticiero te lo sueñas, listo, cosas por el estilo, pero todavía no son sueños activa, eh, tan activos como los de sueña de Ren, listo. Algunas personas, incluso acá, pueden generar algo de sueños lúcidos, pero difícilmente, necesitan un gran entrenamiento. Esa sería la fase 1 del sueño no REM, ¿sí? Que sería esto, un sueño ligero, la transición, ta, ta, ta, de un patrón alfa de baja amplitud, luego proviene el teta con movimientos oculares lentos en balance. Inmediatamente, esta fase 1 no, eh, va a ser más larga al inicio de la noche y va a ser muy cortica hacia el finalizar, hacia la madrugada, ¿no? Cada vez que aumentan los ciclos del sueño, la fase 1 se tiende a reducir. Y en los casos de privación de sueño, muchas veces se elimina la fase 1. Si tú estás muy cansado o ebrio o eh, eh, no has dormido muy bien, tienes insomnio o algo así, puedes pasar directamente a la fase de sueño donde de ¿sí? o Se eliminando la 1 y la 2. ¿Alguna pregunta? hasta acá? Yo no tengo preguntas. Cuéntamelas. La primera era con respecto a lo que hablaba sobre pues, los trastornos que se daban porque había como una, <coughs> no se sé, seguía como la fase exactamente del sueño, digamos, entonces en las pesadillas es más REM, ¿no? O sea, no hay como esta transición a no REM, sino siempre está en REM cuando hay pesadillas, esa es mi primera pregunta. Eh, de, no, sí, si, sí si hay, sí si es posible que hayan eh, eh, sueños no re, eh, o sea, actividad no REM, ¿sí? pero las pesadillas son, eh, ocurren durante el sueño REM. O sea, tal vez a eso es lo que te refieres. Es decir, las pesadillas siempre van a ocurrir durante el sueño REM, ¿sí? eh, y, eh, la diferencia, y, y las personas pasan por, la, por las otras fases. ¿sí? Si las pesadillas, o sea, si ya estamos hablando de un trastorno del sueño, donde las personas, eh, cada vez que se comienzan a quedar dormidas, o sea, primero tienen insomnio, por lo general, eso va acompañado de otros trastornos, como ansiedad, insomnio, bruxismo, apneas, etc. Y muchas veces, toda la ansiedad y todo lo que está pasando, hace que se eliminen estas fases 1 y 2, y lleguen directamente al REM. Entonces, medio se comienzan a quedar dormidos, y de una vez tienen pesadillas. Ahí ya estamos hablando, de no solamente de un trastorno por pesadillas, sino estamos hablando de un trastorno más grande, de alteración de la estructura del sueño, en el cual... Eh, se alteran las otras fases y ahí están asociados con un ingreso de una vez a REM acompañado de pesadillas, ¿sí? Así como en las películas de Freddy Krueger, ¿no? Que medio bajan la cabeza y una vez eh, comienzan a tener pesadillas. ¿Listo, María Juliana? Sí, y la otra pregunta era con respecto a si tenía algo que ver como estas fases de sueño en el momento, pues, de que hablabas, que cuando uno se levantaba y eso... Hay gente que tiene, digamos, el sueño más pesado que otras personas. Entonces, ¿esto influye por las fases o algo? ¿O es o por qué sucede esto? Yo creo que eso tiene bastante de inconsistencia, ¿no? Por un lado, no hay que confiar en el reporte subjetivo de las personas con respecto a su calidad, de, de, no tanto su calidad, sino como a, a las características del sueño. Muchas personas dicen, no, yo tengo un sueño súper liviano, ¿no? Las mamás. Eso a mí una aguja me despierta y yo estoy atento yo muero, ¿sí? y duermen con sí, fundamentalmente, ¿no? O sea, no se despiertan con nada. Y otras personas dicen que tienen el sueño súper pesado y uno va a ver y es un sueño normal, ¿no? Entonces, hay que hacer el estudio sin rehabilidad, hay, hay problemas para despertarse o para mantener el sueño, ¿sí? Por lo general, no hay muchas diferencias en términos de la habilidad de una persona para mantener el sueño. Cuando estamos hablando, o sea, que, que, tenga, que no la despierte nada, ¿sí? Cuando eso sucede, que difícilmente te despierta la alarma o una otra persona, por lo general no es, o sea, no es un estilo de vida, sino que es cuando hay alteraciones del sueño, por ejemplo, porque has trasnochado, has bebido eh, o has estado bajo mucha ansiedad, ¿sí? o no has dormido muy bien, entonces de pronto puede ser que estés más tiempo en sueño de ondas lentas, pero igual se despiertan, ¿sí? Eh, o sea, eso no, en realidad no es una categoría tan científica. Yo creo que pasa más por la, las teorías populares y por el reporte subjetivo que por una realidad. ¿sí? Cuando va, entonces ahí lo que vale es cuando se hace el estudio del sueño. Entonces, La única forma de saber si en realidad hay un patrón anormal para conciliar el sueño, mantener el sueño o despertarse es con un estudio del sueño, no con el reporte verbal. sé que es bastante impreciso y subjetivo. Cuéntame, Laura. Prefe, los sueños lúcidos también se dan en el, en el, en el, en el sueño REM, ¿cierto? Eh, ahora vamos, ahora hablamos de los sueños lúcidos, ¿listo? Pero por ahora te adelanto. Sí. Eh, un segundo. Bien, por ahora que te adelanto. Los sueños lúcidos serían un estado que no es normal, ¿sí? en el cual eh, habría una fisiología del cerebro y del cuerpo más parecida a la transición entre REN y vigilia, donde eh, se mantiene el componente REN, pero de, de ensoñación, pero se y también se mantiene un poco el componente de vigilia de la percepción del sueño y el control del sueño. Pero es algo bastante anormal. Incluso puede llevar a problemas, agudizar problemas, trastornos del sueño. Generar más insomnio o otro tipo de problemas. ¿eh? No es algo sano. Ver, o proponer eh, o llevar a sueños lúcidos. ¿Vale, Rebeca? Sí, profe. O sea, que a la gente que le pasa no es normal. <risa> eh... Depende de la frecuencia y si están acompañados de otras alteraciones. Por lo general, puedes hacer parte de los parasomnios y se acompañan de otros parasomnios. Entonces hay que ver si la persona que suele presentar sueños lúcidos está presentando muchas veces, también presentan insomnio, presentan soliloquios, presentan eh, despertares, eh, terrores nocturnos, pesadillas. O sea, si se están presentando otros parasomnios, ahí ya estaremos hablando de un trastorno en la estructura del sueño. Sí, ¿Sí? Porque estás sí. hablando de una fisiología no adaptativa del, del cerebro y del cuerpo. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, estamos en la fase 1, ¿no? En la fase 2 del no humor lo que tenemos es una mayor cantidad de complejos K y usos del sueño. Los complejos K van a ser unas ondas de alta amplitud con, ampli con baja frecuencia. ¿sí? Y los usos van a ser es brotes de alta frecuencia con baja amplitud. ¿sí? Eh, y aquí no hay movimientos oculares y, la, y se mantiene el tono muscular. O sea, puedes estar en fase 2 todavía de pie. ¿sí? Entonces, aquí vamos con la fase 2. Aquí vemos los spindles o los usos del sueño, que serían estas ráfagas rápidas, y los complejos K. ¿sí? Todo esto me está indicando cómo la química del cerebro y la actividad de los diferentes grupos neuronales, tanto del tallo, del tálamo y el hipocampo, se están ajustando para entrar a las fases de ondas lentas. ¿Sí? y pueden ocurrir en algunos momentos como brotes de, eh, de, de, de entradas sensoriales, por ejemplo, somestésicas o auditivas. ¿sí? El cerebro no está completamente desconectado. Cuéntame, mejana Yo te quería preguntar eh, qué pasa con los sonambulos, o sea, porque no, no se acuerdan de, y, y por qué ocurre esto, o sea, tiene alguna influencia con alguna fase del sueño, o, o es por otras razones. Y ahora, ahora que lleguemos a parasomnios y alteraciones del sueño, eh, hablamos de todas las alteraciones del sueño, y recobrar, retomamos el los, sonambulismo los, los, los y demás, ¿listo? Para no, para no dispersarnos. ¿Listo? Por ahora enfoquémonos en la fisiología, y ya para entender bien ahora lo que vamos a hablar ahora. De, de todas las alteraciones del sueño. ¿Listo, Hanna? Y ahora te lo respondo. Me recuerdas para responderte. Laura, ¿qué Profes, Profe, es que yo tengo una duda. Eh, no me queda muy claro si las primeras tres fases son de sueño no REM y la última es la única que es de REM. Y tengo una confusión. Las, ¿La fase de sueño REM es la de ondas lentas o es la de ondas rápidas? Eh, eh, rápidas, similar a la vigilia. Entonces, ya voy para allá. Ya, ya lo estoy explicando, ¿vale? Estoy en la fase 2 del no-REN. ¿Sí? Entonces, mira, de vigilia, fase 1, 2, 3 y 4 del no-REN, que en, en, este, en, en este libro de, de Carlson unieron la 3 y la 4 en solamente estadio 3, o también es la misma fase de ondas lentas. Sí, la 3 y la 4. Y la REN sería una fase aparte. Entonces, tenemos no-REN y REN. ¿Sí? Entonces, okay, digamos. La fase no reen íbamos en la fase 2, ¿no? En la fase... Ah, bueno, en, en, en la fase 2, pues cada vez hay menor actividad sensorial, hay mayor, mayor desconexión con el mundo, hay movimiento, las personas se pueden mover, acá pueden haber movimientos de las piernas, de los brazos y demás, porque hay tono muscular, pueden haber vueltas en la cama, ¿sí? En esta fase 2. En toda la fase no-REN pueden haber movimientos, ¿sí? Y... Y eh, muchas veces pueden haber sueños, pero, eh, o sea, pero los sueños son más como cada vez sensaciones eh, más ausentes de contenido, más ausentes de, de, de, de narrativa, ¿sí? más estáticos. Ya llegamos a la fase 3 y 4, que se conoce como la fase de ondas lentas. ¿sí? Es slow, eh, way eh, sleep. ¿sí? El sueño de ondas lentas. En la fase 3, entonces, la mayor, varios, la mayor parte de la literatura diferencia la fase 3 de la 4, pero el libro de Carson no, recuerden. Por el libro de Carson solamente aparece estas dos como una única llamada, fase 3. Pero también en la mayor parte de la literatura las unifican en un solo tipo de sueño llamado SWS o sueño de ondas lentas. ¿Listo? Aquí... En la 3, la 3 es como una transición hacia la 4, ¿no? En donde cada vez se disminuyen más las ondas delta y comienzan a aparecer más las ondas... Digo, se disminuyen más las teta y comienza a aparecer más las delta. ¡Qué pena! Cada vez hay menos teta y más delta, ¿sí? Y hay menos usos de sueños complejos K. Y ya en la fase 4, lo que tenemos es el sueño que se conoce como sueño más profundo, Sí, no, pero no quiere decir que la persona no pueda ser despertada acá y si es despertada, pues no pasa nada, no es que se lo que enloquecer. Si el despertar es muy, muy corto, pues vuelve y, y, y, y rápidamente a, a, e ingresa a fase de, de ondas lentas, ¿sí? Si el despertar es un poco más eh, activado, con lleva más activación, tiene que volver a comenzar otra vez todas las fases, ¿sí? eh, Pero cada vez más cortas. Eh, el... El electroencefalograma es más lento porque son ondas delta en su mayoría, eh, con altísimo voltaje, entonces es un electroencefalograma sincronizado en ondas lentas, dado que las ondas son tan lentas, pues aquí, lo, aquí es muy difícil que haya actividad perceptual, que haya actividad motora, que haya actividad... Eh, racional. Entonces, si, si tú despiertas a una persona en fase de ondas lentas, en alguna de estas dos, lo más probable es que diga que sus sueños eran como quietos, sensaciones de estar cayendo, de estar quieto, de no moverse, de estar ahí, sin contenido narrativo, sin tiempo, sin sensación de sí mismo, sin sensación de los demás, de contexto, de hacer, ¿sí? O sea, muy estático, ¿no? pero sí hay actividad, o sea, no es que tú te ausentes, no es que el, el, la, la actividad mental se ausente, no, sino que se reduce porque el cerebro, la corteza cerebral, está sincronizada en ondas lentas, y lo cual conlleva a que no haya mucho procesamiento cortical. ¿sí? Hay movimientos, movimientos involuntarios, todos los movimientos que ocurren en estas fases son involuntarios, principalmente en, la, en las ondas lentas, Pueden haber espasmos eh, o tics, como estirar las piernas. Muchas personas incluso tienen un trastorno que se llama el trastorno de piernas inquietas, que ocurre principalmente en esta fase. En esta fase pueden haber actos motores complejos, como caminar, hablar, eh, moverse, eh, conducir, pueden hasta conducir o, o abrir una nevera, cerrar una nevera, tomarse. ¿sí? O sea, son eh, por lo que hay tono muscular debido a que hay tono muscular, entonces la, la desactivación es cortical, no es subcortical, entonces pueden haber a nivel de núcleos cerebelosos y, y de ganglios basales, pues la activación de patrones de movimientos complejos, incluso como abrir una puerta o manejar un carro. ¿sí? Todas estas memorias motoras automatizadas, ¿sí? como, el, como el estar en un, entrar en un modo zombie, con baja conciencia, pero con movimientos. Aquí vemos entonces el estadio 3 y 4, el de sueño de ondas lentas, donde las ondas son de, eh, corticales de alta amplitud con baja frecuencia. Listo. Y también hay ensoñaciones acá. O sea, no, no, no es cierto que solamente soñemos en sueño REN. En todas las fases pueden haber sueños. Lo que cambia es las características de los sueños. Claro, los sueños más parecidos a los de la vigilia, lo, la actividad onírica, la narrativa, con, con movimientos, con palabras, con olores, sabores, colores, etcétera ocurre en la fase REN. Ahora sí, aquí vemos el electroencefalograma tipo REN, que es un electroencefalograma parecido al de la vigilia, con, eh, con ondas también desincronizado, con ondas beta, teta, alfa, bueno, diferentes actividades principales, eh, y... Esto pues va a depender de la activación de las cortezas de, que se estén activando. ¿no? Entonces vemos que hay una alta activación subcortical de centros, por ejemplo, eh, del de, de lóbulo temporal medial, como el hipocampo, relacionado con el recobro de memorias, con soñar con lo que hemos vivido, eh, actividad, por ejemplo, de la amígdala relacionada con la, con la emocionalidad, actividad de, la, de las cortezas motoras, relacionada con pues, soñar que uno se mueve, actividad con, de las cortezas sensoriales secundarias, relacionado, pues con percibir sonidos, visiones, etc., eh, sensaciones corporales, ¿sí? y lo que vemos es una ausencia de actividad en, en las áreas prefrontales, esto conlleva que la actividad onírica, la actividad subjetiva durante el sueño REM, sea mucho más, sea como carente de sentido, de, de constancia temporal, ¿sí? Y que, eh, eh, bueno, básicamente esas serían como las características del sueño REM, ¿no? Eh, los, los ojos se mueven rápidamente, ¿sí? Eh, el, y... Algo particular es que el tono muscular se ausenta, ¿sí? entonces en el tallo cerebral, en el bulbo raquídeo ocurre una inhibición para que las señales motoras descendentes queden bloqueadas y de esta forma tú no puedas actuar los sueños. Recuerda que si sueñas con, que ves color rojo, se activan las zonas del cerebro asociadas con ver colores rojos. Si sueñas que pateas un balón, pues se activan las neuronas relacionadas con patear un balón. ¿Sí? Si sueñas que hablas, pues activan las neuronas relacionadas con hablar. ¿Sí? Entonces, se debe inhibir esa, esa, esa señal descendente, esa orden de movimiento en el tallo cerebral para que tú no actúes los sueños. Si la inhibición no es suficiente, por ejemplo, no se inhibe lo suficiente para bloquear los movimientos de la boca, pues tú vas a hablar el sueño. Entonces, va, Hay personas que hablan dormidas, lo que están soñando. Sí, que es diferente al del al, al movimiento automático del sueño no-REN, que simplemente no tiene sentido. Acá sí tendría sentido y acá estarías eh, hablando dormido, ¿no? Eh, sobre lo que sueñas, ¿no? Eh, incluso como no está completamente cerrada la vía auditiva, pues pueden responder preguntas que se les hagan, pues sí, pues incoherentes, pero las responden, ¿Sí? O sea, pueden hacer entrevista clínica en este sueño, peligro. Eh, eso sería un parasomnio, ¿no? Llamado los soliloquios. Mm, bien, hasta ahí la fase ren. ¿Y cómo sabemos que una persona, un animal y demás están en fase no REN? Pues porque pierden el tono muscular, ¿no? Entonces es cuando, cuando ya la, cuando la comienzan a cabecear, ¿no? Comienzan a darle cabezazos en la buceta al de adelante. O se esparraman en el de al lado, ¿no? Entonces cuando se pierde el tono muscular es porque ya llegaron a fase norren. ¿Sí? Ustedes ven esas personas en Transmilenio durmiendo y amarrados de, la, de, de, de, de, de, de, de, de las manijas del poste, es pues porque están en sueño no-ren. Si ya cuando se le comienzan a doblar las piernas y se caen, es porque están llegando a sueño ren Hay personas que aprendieron a mantenerse en sueño no-ren en el transporte público, no se han dado cuenta, ¿Sí? hasta en clase. Hay unos que están en clase y tan pronto se sientan en clase y presencial es muy chistoso porque tan pronto se sientan comienzan a cabecear en clase de 7, entonces o de mediodía. Entonces uno hey, está llegando a sueño no reen, ya te está soñando la clase. Bien, esto es un resumen de lo que acabamos de hablar, entonces de las diferentes fases del sueño, la vigilia, el sueño no reen, compuesto por la fase 1, 2, 3, 4... El O, 12 y sueño anda lentas, que sería lo mismo, el, la fase REN, ¿listo? En REN no hay movimientos, está una persona en REN no se mueve en la cama, una persona en no REN sí se mueve en la cama y vigilia también, ¿no? Personas que se mueven demasiado puede ser o que no estén tiempo suficiente en REN o que estén demasiado tiempo despiertas o que el sueño no esté siendo adecuado, ¿Sí? Eh, la polisonografía, el electromiograma, el electroencefalograma, el, es en cada una de las fases, ¿no? Cómo está ocurriendo, la, lo, lo que las personas piensan y sienten en cada una de las fases, ¿sí? Eh, y, eh, bien, los sueños. Esta sería entonces la, como el electroencefalograma de cada fase, Sí, las fases ocurren en tiempos que se van repitiendo a lo largo de la noche, cada vez el tiempo de la fase REM es más largo, de los, la, la fase REM más larga va a ser la fase en, en, en el amanecer, que también es, eh, y es cuando pues, ocurren los sueños que parecen más largos y que uno suele recordar. Si todo el mundo sueña todas las noches, lo que cambia es, es la habilidad que tienen las personas para para hacerse conscientes o para tratar de, el esfuerzo voluntario para recordar el sueño. Si a ti es de niño, te han enseñado y tienes habilidades de narrar los sueños, desde, pues, entonces te levantas, los narras o, o te acuerdas del sueño y esos sueños te acuerdas. Si no, si tú andas más corra que para la universidad, que para el trabajo o para otra cosa, pues no te acuerdas del sueño porque simplemente no hiciste el trabajo de recordarlo, ¿sí? Pero todos sueñan todas las noches. ¿Listo? También dependiendo del contenido que emocional, que... cambia si si, si, no. si el ejercicio de recordar o no el sueño. Cuando uno está en una pesadilla, y digamos, a mí me pasa siempre que yo estoy como, bueno, cuando tengo pesadilla, como que sé que estoy en una pesadilla, pero no me puedo parar. Y luego como que hago esfuerzo, mucho esfuerzo, y pum, me levanto como <ríe> súper rápido. Entonces es como que quedo toda mareada en la vida real, como entre el sueño y la vida real. Claro, se llaman despertares confusionales, ¿sí? sí y es, y, bueno, ahí ocurren dos cosas. Por un lado, la pesadilla hace parte del sueño no ¿sí? Pero resulta que, principalmente, imagino que serán las pesadillas del amanecer, ya cuando te vas sí, a levantar. Sí, sí, por la la ocurrirán mayoría. más en épocas donde has tenido problemas, o has estado ansiosa, ¿sí? O cuando te, o en épocas donde te va antes, antes del periodo menstrual o algo así suele también suceder, ¿sí? Eh, ese por el desequilibrio fisiológico hormonal de la ansiedad la activación por ejemplo si has tenido mucha ansiedad pues estás muy activada y no vas a no vas a no vas a mantener estable las fases del sueño no uh -huh. entonces puede ser que mientras tienes la pesadilla tengas pe, micro despertares sí entonces estés oscilando entre el dormido y el despierto casi como lo que preguntaba Rebeca de un sueño lúcido sí uh -huh. Eh, pero no es completamente un sueño lúcido porque no lo puedes controlar si no, tú dirías, ah, no, entonces yo mato a Freddy Krueger y no me pasa nada sí. <risa> sí, entonces no, porque ahí sigues corriendo y, y, entonces, y, uno, y, y si estás muy cansado y ya has oh, consumido alguna sustancia o algo así puede ser que te sientas que te despertaste, creas que te despertaste y otra vez estés dormido es sí. sí, como esta pesadilla sin fin sí, es, <risa> es horrible. bastante angustiante sí y además, entonces, como está inhibido el cuerpo, porque no puedes actuar el sueño si no es un peligro para todo el mundo, ¿cierto? Que después vas y sacas el cuchillo y te crees chucky, y, <risa> y, Entonces, eh, pues, eh, pues no te puedes, no, no, sientes que no te puedes mover, ¿sí? Que eso puede llevar a las parálisis del sueño. Entonces, sientes que no te puedes mover y eh, comienza, eh, y es angustiante, ¿no? Y, si vuelves y, te, y entonces, si vuelves y te quedas dormido porque estás muy poco activado... Y el sueño... Eh, ...se puede reactivar la pesadilla. Sí, sí, O si no, si te despiertas si te activaste tú tanto, o sea, si esto subió tanto los niveles de adrenalina que te despertaste... Uh -huh. ¿sí? No estás todavía lo suficientemente activado como para estar lúcido, como para estar vigil. Entonces, ahí es cuando dices que te sientes mareada, embotada, ¿sí? ¿Listo? Eso lo preguntó ¿Quién ¿Laura o Rebeca. cuál de las dos, Rebeca. Ah, le di, punto a Laura Quintero. Listo. Eh, eh, Quintero, Laura Quintero, ¿qué me vas a preguntar? Eh, Profe, es que tengo una duda. No sé si en el, en el trastorno del sueño, del insomnio, se pase por alguna de las fases, por lo que es la ausencia de sueño. De, de todas formas, ¿la persona entra en alguna de las fases del sueño? que En el insomnio, ¿qué? Las personas sí, claro, pasa, el insomnio ocurre en la fase de ondas lentas. Pero, ¿la persona solo pase por el, por, el, por esa fase o...? Fase 1, 2, 3, ondas lentas y ahí ocurre, eh, ahí, ah, no, en el insomnio, no, no, qué pena, sonambulismo, está, borra lo que dije. En el sonambulismo es donde pasa, no, en el insomnio no, no se puede quedar dormido. Puede ser que, dependiendo del tipo de, de insomnio, si es de ingreso al sueño, puede ser que simplemente no se pueda quedar dormido, simplemente no se queda dormido. Pueden haber algunos casos donde llega a fase 1 y no lo logra mantener y se devuelve, otra vez se despierta. ¿sí? O pueden haber casos donde va llegando fase 1 o 2 y se despierta, ¿sí? pueden haber diferentes tipos. O tiene todo el ciclo y, en, y se despertó después de un sueño y ya no se puede volver a quedar dormido. ¿Sí? Todo eso puede suceder en el insomnio. O sea, ¿puede pasar por la fase 1 y 2 despertarse o simplemente no pasar por no. ninguna fase? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, dependiendo, hay varios, sí, dependiendo de varios tipos de sueño. Dale, Laura. Y por último, María Juliana. Creo que Sara está primero que yo, pero no estoy segura. Ah, Sara, sí, Sara, Sara, qué pena. Mm, tranquilo, No, pues me preguntaba va más... Digamos, cuando estabas explicando esta parte de, de las fases, eh, si digamos uno no se despierta durante la noche, mi pregunta es, uno digamos a lo largo de la noche presenta digamos la, todas las etapas como, como, en, como en ciertas zonas de la noche, o hay un momento en el que se vuelve a reiniciar todas las etapas, o sea, digamos, ya llegaste al sueño rem y vuelves a iniciar a la noche. Comienzas, a la, comienzas hasta, desde, desde vigilia. Lo que pasa es que al volver a comenzar la vigilia dura unos pocos segundos y estás tan sonoliento, estás tan poco activado que no te acuerdas, pero siempre hay unos segundos de vigilia. Ah, okay, o sea, uno aunque piense que no se despierta por la noche igual sí se o segundos. Sí. Los... sí. Y no abre los ojos ni nada, o sea, pero el electroencefalograma logra llegar otra vez a vigilia, o sea, toda la parte de los ojos, del tono muscular, otra vez vuelve, eh, vuelve el ciclo. Sí. Sí. pero son unos segundos y, y lo otro es que pues como estás tan poco activado pues si vuelves y quedas fundido pues no, no, no te acuerdas otras personas sí se sí, dice dura un poco más y entonces uno ah, se despierta y, y ahí es donde viene el insomnio porque no logran quedarse de dormidos porque se preocupan por volverse a quedar dormidos bien María Juliana es que yo tengo una confusión en la parte que te pregunté sobre las pesadillas al principio. Me has dicho que esas suceden más en sueño rem, more. pero ahorita dijiste que suceden en sueño no rem. Entonces, no sé si sí, es REM REM, rem, rem, rem. Ok, listo, muchas gracias. Sí, porque tiene que haber actividad eh, onírica. Sí, tal vez no me expresé bien, no sé, es en REN. Bien, miren que durante el sueño REN, entonces vamos a tener cambios en la tasa cardíaca, entonces el corazón va a latir un poco más rápido en la fase REN también, ¿no? Entonces va a haber falta de movimiento con, con corazón un poco más rápido y tasa respiratoria más rápido. Sí, esto lo usan, por ejemplo, algunas pulseras o relojes inteligentes para tratar de calcular la cantidad de tiempo que pasas en cada una de las fases, sí, por lo menos entre sueños más lentas. Entonces, si en sueño de ondas lentas no te, te mueves entonces eh, eso es con la artigrafía ¿no? y el movimiento es ausencia de movimientos cardíacos o respiratorios más eh, movimiento eh, as, eh, le dice el reloj que tú estás en sueño de ondas lentas, tasa cardíaca aumentada con, poco, con ningún movimiento que estás en REM y movimiento con tasa cardíaca aumentada pues estás despierto entonces eso te, te calcula eh, la estructura del sueño pero eso es muy, muy, muy impreciso. Eso es más un juguete, ¿no? Entonces, no confíen en el reporte de esos relojes o manillas inteligentes. Eso es más como eh, gadget de, para jugar, ¿sí? Que, que, que en realidad uno no debe ser usado para eh, a, eh, ámbitos de la salud, ¿sí? Yo conozco mucha gente que los han comprado y fabulosos. ay no, mire, paso tantas horas en red. No, eso es carreta. Y... ¿sí? Eh, incluso, eh, bueno, eh, también durante la noche, pues va a cambiar la actividad tanto de, lo, de los órganos genitales, ¿no? Dado que está asociado al sistema simpático parasimpático. Entonces, vamos a ver que durante el sueño REM hay activación, por ejemplo, hay flujo vaginal y erecciones, y principalmente eh, en el amanecer. Entonces, es típico que en el último REM, después del último REM, antes de despertarse, eh, los niños amanezcan... Eh, con erecciones, ¿no? Dicen por ahí con, con una carpa de circo. Y pues eso incluso tiene interés clínico, ¿no? Porque si les llega una persona con disfunción eréctil, por ejemplo, o disfunción sexual, se puede saber, si no tiene erecciones matutinas, es porque sí es algo fisiológico. Si sí las tiene, puede ser algo más de ansiedad o algo al momento de las relaciones sexuales. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ya hicimos una ronda de preguntas. Con respecto a toda esta fisiología del sueño, bueno, dejemos hasta acá la fisiología del sueño. No. Esta fisiología del sueño va a cambiar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces vamos a ver que eh, el, en los niños más pequeños, el primer sueño en estabilizarse es el sueño no renta. Y en los niños, más o menos hasta los 6, 7 años de vida, el sueño que más abunda será el REM. ¿sí? Y el no REM cada vez va, eh, comienza con mayor proporción de ondas lentas y cada vez van apareciendo más estables y con mayor tiempo la fase 1 y 2 del sueño. ¿sí? No vamos a ver si hasta los 6, 7 años estable la arquitectura del sueño, más o menos parecida a la de los adultos. Eso tiene que ver con la madurez cerebral, las hormonas y el neurodesarrollo. ¿Sí? Todos los mamíferos tienden a dormir harto cuando son niños por, y, y principalmente con las fases de REN grandes porque tiene que ver con el neurodesarrollo y con el, la, el aprendizaje, ¿sí? de, principalmente el aprendizaje motor. Algunos niños pueden pasar directamente al sueño REN ¿sí? y los ancianos en eh, general tienen menor cantidad de horas continuas de sueño en la noche. Y muchos despertares, eh, o sea, se fragmenta más con menor cantidad de fase 1 y 2. Eh, bueno, de 3 y 4, el sueño profundo. Y eh, duermen más en, en, en, la, en el día, ¿no? Con bastantes siestas. Esto sería un poco como va cambiando la cantidad de horas a lo largo de la vida. Bien, hasta ahí un poco como ahora sí la fisiología del sueño. Diego.